Yo soy Miguel Enrique Manso, defensor de circunscripción de la Tercera circunscripción Judicial, antiguo defensor de Cámara, de acuerdo al anterior ley orgánica, y bueno, estamos este, tratando ahora de dar algunas eh, opiniones respecto del modo en que se ejerce tanto el trabajo de los defensores públicos, como el que debe desarrollar toda persona que ingrese a la Defensoría, porque... Aunque todos somos Poder Judicial, los organismos son diferentes. Y hay algo que nosotros, y que a partir de en, en un momento le voy a dar la palabra a la doctora Godoy para que desarrolle con profundidad este tema, es el tema que nosotros, la defensa, utilizamos un término para definir nuestra actividad. Somos defensores públicos oficiales, pero militamos en la defensa pública. Que esto es lo que me parece que debe internalizarse en la, la, la conciencia de las personas sobre todo los que intenten ingresar al Poder Judicial, en especial a la defensa. Sepa que se viene a algo. No simplemente a trabajar un trabajo administrativo más. Así que yo les dejo con la Doctora Godoy, que es nuestra locutora oficial, y ella les va a dar detalles. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Godoy, eh, defensora pública penal, eh, integro el staff de defensores penales de esta tercera circunscripción, junto con el Doctor Mazo, el Doctor Pablo Méndez, eh, y yo recientemente he ingresado al organismo. Eh, lo que esperamos de, de todo ingresante a, a este ministerio, eh, bueno, por supuesto ganas de trabajar. Eh, la militancia, como decía el doctor Manso, es importantísimo en el sentido de que eh, es un trabajo eh, apasionante, eh, te tiene que gustar el fuero penal, eh, es eh, diferente a las otras ramas, tiene sus... Eh, sus, sus es, este, pero eh, es muy apasionante tiene que ver con los derechos humanos eh, tiene que ver eh, con todos eh, estos principios que el sistema acusatorio que se implementó desde el 2014 que eh, son la celeridad, la oralidad, la inmediación que decía que en este sistema eh, ha permitido un espacio necesario para el desenvolvimiento del defensor eh, una defensa más reactiva, proactiva, eh, distinta a, a una defensa formal que, de, del cual veníamos en el sistema anterior. Con lo cual esto permite eh, recabar información desde el primer momento de la investigación. Eh, la estructura de la defensa a través de la ley orgánica 2892 ha permitido eh, generar este espacio para que el defensor eh, pueda ejercer eh, también su propia teoría del caso, y eso requiere un trabajo interno por parte del Ministerio Público de la Defensa, eh, a través de leyes orgánicas, de la Ley Orgánica se, y de distintas resoluciones del doctor Cancela. Eh, se ha eh, creado, por ejemplo, el Servicio de gestión Penal, que ha sido un, eh, un órgano eh, distinto y novedoso dentro de, de la defensa, eh, en función a este principio de contradicción que tiene que haber en este sistema acusatorio actual y eh, la en un sistema adversarial que permita la igualdad de partes este, derivados del este principio de contradicción. Con lo cual, nosotros podemos, eh, si tenemos una teoría del caso alternativa, podemos eh, generar pruebas, podemos investigar, eh, tomar entrevistas, o sea, requiere de una actividad extra. de parte de la defensa y con lo cual todos los ingresantes tienen que estar atentos a eso, eh, citar a testigos, este, recabar información, eh, podemos hacer muchas actividades que tienen que ver con eh, ayudar a la investigación, ser soporte técnico de los defensores eh, y seguir esta línea, de, de una línea distinta quizás de la investigación o poder controlar la prueba que eh, hace la Fiscalía. Pero todo tiene que ver con llevarle la mejor información al juez para que decida en una audiencia oral y pública. Este, y esto me parece que, que permite mejorar eh, el sistema de justicia porque no solamente eh, es muy importante eh, preservar, eh, garantizar el debido proceso de eh, la defensa del juicio, eh, tener al diputado como protagonista, pero también está la víctima. Entonces este sistema que es de decisiones es, eh, no solamente es de cara al diputado, sino a la víctima y a la ciudadanía en general. Por eso estos cambios de paradigma han sido muy importantes en este, en este sistema, que bueno ya no está nuevo, ya tenemos dos años. Pero desde la defensa pública eh, es un trabajo aguerrido, hay que estudiar, hay que estar atentos, eh, y, y es muy apasionante y es, es muy bueno.